Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a esta sesión de facilitación en forma de directo de YouTube de la segunda edición del NUC, Calidad de los Recursos Educativos Digitales, Accesibilidad. Y bueno, como la mayoría sabréis por el canal en el que estamos, este NUC lo ha diseñado el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Y bueno, os queríamos dar las gracias a todos los asistentes por estar aquí. Y recordaros que podéis participar por el chat en directo de YouTube porque bueno, vamos a estar pendientes de las cuestiones que planteéis, no solo preguntas, sino bueno, si queréis compartir vuestra experiencia con el NUC o alguna experiencia relacionada con la accesibilidad de materiales educativos. Estaremos encantadas. Hemos reservado un tiempo al, al final de, de este evento para, para comentar con vosotros lo que, lo que planteéis. Bueno, me presento en primer lugar. Yo soy Elena del Olmo, la facilitadora de este NUC. Y bueno, antes de nada, también os quiero presentar al resto de ponentes que, que tenemos aquí. Eh, por un lado tenemos a Lourdes Moreno, que es quien ha creado los contenidos de este NUC, junto con el área de Recursos Educativos Digitales del Intep. Y os cuento un poquillo de ella. Ella es profesora titular del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid y también investigadora del Grupo Human Language and Accessibility Technologies. Y bueno, como puede inferirse de su perfil que tenéis en la, en la portada del NUC, ella es experta en el área de accesibilidad tecnológica y está en el Comité de la Asociación Española de Normalización y Certificación, la que antiguamente conocíamos como AENOR. Y en ella es donde se ha elaborado la norma UNE de calidad de materiales educativos, la norma UNE 7.1.3.6.2, que es de la que va este NUC y la serie de NUCs que tratan de calidad de los recursos educativos. Y bueno, os dejo, le cedo la palabra para que, para que os salude. Pues hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí eh, como autora del NUC y bueno, y... Y por otro lado, encantada de compartir también esta sesión con, con Elena y Ana. Y bueno, ahora un poquito más adelante ya, ya, ya charlamos sobre ello. Muchas gracias, Lourdes. Y os quiero presentar también a Ana Fernández Pampillón. Eh, que es profesora titular del Departamento de Lingüística de la Universidad Complutense de Madrid y ella es especialista en lingüística computacional, especialmente aplicada a, a gestionar repositorios de materiales educativos digitales. Eh, ella es investigadora en el grupo IRSA, de Ingeniería de Lenguajes de Software y Aplicaciones, y fue la que coordinó el grupo eh, que ha creado esta norma de calidad de materiales educativos, de la que trata este núcleo y toda la serie que, que lo acompaña. Y bueno, le cedo la palabra a Ana. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy a vuestra disposición para cualquier tema que necesitéis, pues eso relativo a la norma, pues que tuve la, la oportunidad verdad, de, de coordinar y, en fin, y deciros pues que efectivamente estáis en el NUC, pues eh, tanto con la facilitadora Elena como con la autora Lourdes Moreno es una de las eh, bueno, pues verdaderamente una de las especialistas en accesibilidad y además accesibilidad concretamente en materiales educativos digitales, así que nada, vamos a aprovechar muchísimo de lo que nos, nos va a enseñar. Muchas gracias Ana y gracias Lourdes. Y bueno, me presento un poco. Yo soy Elena del Olmo, también soy profesora de secundaria de lengua y también soy profesora asociada con Ana en el Departamento de Lingüística de la Complutense. Y bueno, empezando a contaros un poco ya temas de accesibilidad, mi mayor relación con estos temas de accesibilidad pues, viene dada por, por mi tesis, que tiene como objetivo pues, facilitar la comprensión de, de textos, de textos escritos en español, hacerlos más accesibles. Nosotros estamos proponiendo un método para extraer automáticamente un esquema conceptual que haga pues, explícito cómo se van desarrollando los temas a lo largo de un texto. Esto es base en la accesibilidad de, de materiales en general, hacer de alguna manera explícito lo que muchas veces se queda implícito en, en el formateo visual o, o en distintos tipos de formateo de un material. Y por eso, todos estos asuntos relacionados con la accesibilidad y en general con la calidad de los materiales, pues me resultan muy, muy interesantes. Y, bueno, en primer lugar, eh, iniciando este evento, pues me gustaría dedicar unos minutillos a comentaros la estructura del NUC, Así que os voy a compartir en pantalla. ¿vale? Eh, y estamos viendo ahora vale, la portada del NUC. Eh, siempre usamos como mapa en todos los NUC del Intef ¿no? esta partecita de, de novedades, ¿no? Ahora la vamos actualizando con lo que es más relevante en el momento. Ahora tenemos sobre todo pues, eh, anunciado este evento de ahora. En unos días, seguramente mañana, ya anunciaremos pues, qué hay que hacer para hacerlo el NU, que incidiremos más en, en qué consiste el reto final, la evaluación entre pares. Y bueno, luego sobre la estructura, como sabéis, comienza aquí. En, en las actividades podéis ir avanzando, se van tratando los distintos materiales, Tenéis una serie de ejemplos de, de materiales accesibles y no accesibles y sobre todo lo más importante a efectos de, o sea, con la idea de determinar este NUC y conseguir vuestra insignia, el reto final en el que debéis evaluar pues, las, las pautas de accesibilidad de un material educativo digital con respecto a un resumen de la norma, una norma simplificada que os facilitamos y lo que es muy importante, cuando veáis que, que tenéis que compartir vuestro reto, cómo debéis compartirlo para que los compañeros os lo evalúen por pares y poder superar pues, el plan de actividades del NUC. Eh, Alguna gente ha tenido problemas a la hora de compartir un enlace público a su documento. Quería mostraros una de las posibles maneras de hacerlo solamente por si os sirve a algunos de los que estáis aquí y os interesáis por el NUCO o todavía no sepáis cómo se hace y no tengáis vuestro plan de actividades completado. Eh, yo una de las maneras más fáciles que he encontrado es subir vuestro ficherito a Google Drive, que con tener una cuenta de correo de, email, de Gmail lo tenéis, ¿vale? Eh, y es subir vuestro ficherito, por ejemplo, yo aquí he subido un PDF, y lo que es muy importante es no subir directamente el enlace a este documento, sino antes cambiar, en las opciones para compartir, el acceso general. bueno Por supuesto, los propietarios seremos nosotros con nuestra cuenta. En el acceso general para el enlace debemos seleccionar que sea público. Y una vez habiendo seleccionado eso, ahora sí, copiando el enlace con este botoncito podremos compartirlo y que cualquier persona pueda acceder a nuestro a nuestro reto final. Eh, algunas personas eh, también se confunden y en lugar de compartir, su evaluación de la accesibilidad en recurso, comparten el recurso. Eh, no os preocupéis porque, y así os introduzco, eh, otra de las partes importantes de este núcleo es el espacio de ayuda. Si tenéis cualquier problema con ello, podéis comentárnoslo en el espacio de ayuda y podemos ayudaros con, con la tarea. Y sí que ahora, no sé si habrá alguien de los eh, afectados por esto en el chat en directo, eh, al parecer, no sé si ha sido yo que he metido la pata, pero al reiniciaros vuestra tarea se os ha quedado bloqueada. No os preocupéis porque vamos a poner resolución a eso y vais a poder completar el curso sin ningún problema. ¿Vale? Pero justo acababa de leer, al abrir el espacio de ayuda para, pues para mostrarlo aquí, acabo de ver que al reiniciaros la tarea, pues problemas. No os preocupéis. Y para los que todavía no hayáis tenido este problema, ojalá no lo tengáis nunca, aprovecho para introduciros este espacio de ayuda donde no solamente compartimos dudas o problemas que surjan, sino bueno, algunos de los participantes nos comparten pues, sus experiencias o sus conocimientos sobre algún tema en particular. Por ejemplo, aquí uno de los usuarios nos comentó los aspectos de accesibilidad de la justificación de los textos a izquierda y derecha. Sabéis esto de que lleguen todas las líneas hasta el final que yo personalmente era algo que siempre hacía, pues al parecer genera problemas de accesibilidad para, para algunas personas. Es muy interesante este espacio. Eh, otro espacio interesante que también tenéis enlazado desde, desde este NUC y desde todos, es este blog de Aprendiario, donde vamos publicando pues, entradas de blogs relacionadas con no solo el TENUC, sino todo el resto de actividades formativas que, que organiza INTEF. Y bueno, pues no, no quiero extenderme mucho con esto, pero tened a mano, también lo tenéis desde las novedades del NUC, el enlace a, a nuestro hashtag de Twitter. Podéis tuitearnos con, con el hashtag Educalidad y estaremos encantados de, de, contactar, de contactar con vosotros por, por Twitter. También desde allí compartimos recursos interesantes. Y por último, tenemos también, lo tenéis enlazado desde, desde la pestaña de novedades del NUC. Eh, un, un tablero de Pinterest con pines interesantes sobre este tema de, de la accesibilidad en educación. Podéis echar un ojillo a los que os interesen y, bueno, si, si queréis compartirnos por el espacio de ayuda o por Twitter, alguno interesante que conozcáis y, por supuesto, pues lo compartiremos lo compartiremos por aquí. Y, bueno, ya dejando de compartir, os quería introducir un poco el tema de la accesibilidad aunque prontito voy a dejarle paso a, a Lourdes, que nos va a mostrar cómo, cómo acceden a ciertos materiales personas con, con discapacidad, que va a ser muy, muy interesante. Eh, yo os quería comentar simplemente una especie de resumen del de contenido del de, NUM, ¿no? poner estos criterios de, de accesibilidad de los que trata el curso en el contexto de la norma UNE que es lo que trata este NUC de la serie de NUCs de calidad de los recursos educativos. En concreto, esta norma tiene 15 criterios. Estos están agrupados en tres categorías, los de calidad didáctica, los de calidad tecnológica y los de accesibilidad. Es en estos terceros en los que se centra este NUC. Eh, y bueno, la necesidad de una norma en general para, para valorar la calidad de los materiales educativos es fácil de justificar en el momento en el de, eh, de la historia en el que estamos, no ya que tenemos la suerte de contar con un potencial muy grande, un potencial para garantizar la accesibilidad, para favorecer el aprendizaje autónomo y significativo de los alumnos y para adecuarnos a su ritmo, pues tenemos que esforzarnos por hacerlo de una manera pues, que no genere barreras más allá de las que ya existen en nuestra sociedad, que nuestros materiales sean igualmente accesibles para, para el mayor tipo de personas posible. Y bueno, en este punto sí que me gustaría hacer una pequeña pausa para después deciros que tenemos que hacer este esfuerzo en este contexto, pues para agradeceros a todos los asistentes, a todos los que estáis aquí eh, y a todos los que participan en el NUC y vean esto en diferido, pues vuestro interés vale en un tema que puede parecer tan poco vistoso no como evaluar. Pues la calidad de un material educativo con, con una rúbrica. No, pero es que eso nos ayuda muchísimo en nuestra tarea tanto al diseñar como al seleccionar ¿no? los materiales educativos que, que vamos a utilizar. Porque es pues, verdad que a veces eh, cuando, cuando nos tenemos que preocupar por hacer accesible un documento, nos ponemos a leer documentación y nos podemos llegar a preguntar, pues, ¿para qué todo este esfuerzo? No? Tanto papeleo que hacemos ya los profesores, pero es que la respuesta... Eh, es sencilla. Cuando, cuando tenemos sentado en nuestra, en nuestra aula un alumno que tiene algún tipo de discapacidad, motora o visual, lo tenemos claro. Pero yo quería hacer hincapié en que este esfuerzo no lo hacemos simplemente para, para ese alumno que tiene una gran dificultad y que quizá nos encontremos menos mal, pues no muy a menudo en nuestras aulas, sino es que cualquier material que realicemos accesible nos facilita el acceso a todos, no solamente a esas personas que por supuesto se les debe garantizar la, la equidad, la igualdad en la educación, pero es que nos mejora a todos. No es un esfuerzo que tengamos que hacer en un curso en el que nos encontremos con un problema, es un esfuerzo que tenemos que ir realizando pues día a día. Y es que que los contenidos se presenten de la manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, aspectos que vemos en el NUC, que los enlaces sean descriptivos, que haya un orden de navegación lógico, que veamos en el itinerario de aprendizaje pues dónde estamos en ese momento, que podamos acceder al material por distintos periféricos, por ratón, por, por distintos mecanismos de entrada, que el contraste sea el correcto para las personas con discapacidad o con problemas visuales, ¿no? que la información no se limite a un único sentido, en general, que no Normalmente tiende a ser la vista. Todo esto que os sonará mucho de, del NUC, pues es importante. Le otorga mucha calidad a nuestros materiales y nos provoca una, una mejora enorme para todos. Como se estaba en lo que estaba queriendo incidiros. Y no os voy a quitar mucho más tiempo de disfrutar de la parte que Lourdes os, os tiene preparada. Para que veáis pues, ejemplos en, en vivo de cómo... Eh, pues las personas que tienen algún problema que con algún tipo de discapacidad o complicación cognitiva pues pueden acceder a nuestros materiales educativos. Así que Lourdes, te doy paso. Pues muchísimas gracias Elena por esta introducción. Y bueno, deciros que como autora del NOT, pues espero que estéis aprendiendo y cómo incluir estos requisitos de, de accesibilidad y cómo evaluar los contenidos para que sean accesibles. Y, y bueno, comentaros que, que la accesibilidad es muy amplia. Eh, hay muchísimos niveles ¿no? de conocimiento, pero este NUT es un primer paso para que, os, para, la, para que os introduzcáis en, en, en la accesibilidad y podáis seguir avanzando en ella. Y bueno, pues quizás en este, en este NUT eh, vais a aprender a hacer eh, documentos Word accesibles, eh, PDFs accesibles, vais a saber pautas ¿no? que hay que aplicar, pero es un primer paso para que vosotros luego podáis ir avanzando y atendiendo las necesidades de vuestros estudiantes. Eh, y efectivamente es lo que dice Elena, ¿no? Eh, la accesibilidad tiene, tiene su foco y de ahí viene un poco el concepto, en eh, las personas o los estudiantes con discapacidad en nuestro caso pero en realidad es un atributo de la calidad de los materiales educativos porque si un recurso es accesible, ese recurso va a ser pues, eh, más eh, usable, más fácil de de comprender, de manejar, por todos los estudiantes. Además, es importante también considerar que, eh, que no somos todos iguales, al margen de la discapacidad, que cada, cada estudiante tiene pues bueno, distintas capacidades y distintas destrezas en las, en las distintas capacidades. Y si hacemos los contenidos digitales más accesibles y eh, con mayor calidad, más universales pues vamos a ganar mucho en, en educación. La, la verdad es que el objetivo, ¿no? el objetivo mío en, en esta charla y también con el NUT es dos cosas. Una primer, un primer paso que creo que, que ese ya está medio conseguido porque si no no estaríais inscritos en este curso y es que todos, que todos terminen muy concienciados de la importancia de la accesibilidad, ¿vale? La accesibilidad como calidad y la accesibilidad, pues, para dar igual de oportunidades a aquellos estudiantes que, que, tiene, que pueden ser eh, estudiantes con ceguera o con algún tipo de restos auditivos con baja visión, con movilidad reducida y ellos tienen pues, derecho a tener una educación y estar en los procesos de aprendizaje como cualquier otro estudiante. Y generando los, los contenidos digitales con estos criterios de accesibilidad pues podemos dar un, un sistema de enseñanza más, más universal. Y por otro lado, en el NUTSI os dan muchísimos requisitos, muchísimas pautas y... y Quizás os habéis planteado, ojo, todas estas pautas para qué son, eh, qué sentido tienen, ¿no? Bueno, que sepáis que cada una de las pautas o requisitos tiene, tiene un porqué y para entender ese porqué es esencial que sepáis cómo las personas con discapacidad acceden a las tecnologías. Eh, en sabiendo, conociendo cómo, cómo, estas, cómo las personas con discapacidad pueden acceder a un ordenador, a un documento, a una aplicación móvil, a, bueno, pues a distintas tecnologías que utilizamos todos, va a ser muchísimo más fácil que podáis entender las pautas de accesibilidad, que terminéis más concienciados y que las empleéis de, de una manera más, más, más ágil. ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es que las personas con discapacidad para acceder a las tecnologías en la mayoría de los casos, necesitan de unas terceras tecnologías, como una tecnología puente entre ellos y el ordenador, los documentos, las aplicaciones móviles que utilizamos todos. Voy a ir pasando por distintos grupos de, de discapacidades y ir comentando pues, esas tecnologías cuáles son. Por ejemplo, hay muchísimas personas que tienen baja visión, parece que son muy conocidas las personas con ceguera, pero eh, es muchísimo mayor las personas que tienen baja visión y eso hace que eh, tengan problemas en contenidos donde no hay un suficiente contraste, donde el tamaño de los objetos no es adecuado o, por ejemplo, en páginas web que no están hechas de manera accesible, entonces cuando ellos van a hacer el zoom, cuando van a ampliar ese contenido con el navegador, pues este contenido no se amplía. ¿Por qué? Porque estas páginas o este contenido no se ha hecho de manera accesible. Las personas con baja visión utilizan un software, un programita que se llama Magnificador, su mismo nombre lo dice. Ese software lo único que hace es que por donde ellos están tienen el foco, tienen el ratón, lo que hace es que se amplía el contenido. Eh, o también a veces en las páginas web utilizan el mismo navegador, el zoom del navegador, que utilizamos nosotros cuando vemos una, una página que está hecha con letra muy pequeña, no vemos bien y damos al zoom de navegador y ampliamos. Bueno, por pues las personas con baja visión eh, utilizan estos recursos más o menos de, de la misma manera. Eh, por otro lado están las personas ciegas, las personas ciegas utilizan un software, un programa, que les va diciendo por vía auditiva todo lo que ellos van haciendo y todas las opciones que ellos tienen. Pues estás entrando en el programa Word, si das a la primera opción de menú, tienes el menú archivo, la tercera opción es guardar como, y entonces, entonces los usuarios ciegos, ahora vamos a ver un vídeo para que sea más intuitivo, utilizan un software que se llama lector de pantalla y acceden por, a través del teclado. Ellos no pueden utilizar un ratón. ¿vale? Entonces, a través del teclado y lo que este programa les va diciendo por vía auditiva, pueden acceder a todo el contenido de un contenido eh, digital, como puede ser un PDF o una página web o una, aplicación, o una aplicación móvil. Por eso es tan importante que todos los elementos que tengamos en un contenido que sean de, que sean multimedia, es decir, una imagen, tengan su texto alternativo, porque si no, cuando ese programa vaya al código y quiera saber qué, qué, qué, qué está transmitiendo ese objeto, si en esa imagen no ponemos un texto alternativo, que veréis que hay requisitos y pautas donde se indican eh, que hay que poner un texto alternativo, esa persona ciega no accedería a esa información. Otra pauta que antes ha comentado Elena es el orden lógico de lectura. Estos lectores de pantallas, estos programas, van navegando por los encabezados de un documento. Entonces, si esos encabezados no están bien etiquetados, no tienen una estructura jerárquica, pues eh, mi, mi título principal de un contenido en Word es, es este, este tiene dos subtítulos. Si, ese, si esa semántica de los encabezados de manera jerárquica no está bien hecha o el orden de lectura no está bien establecido, pues una persona ciega que accede por un lector de pantalla pues, eh, puede ser un poco galimatías y no se está enterando muy bien del, del contenido. También es importante, en, por ejemplo, en páginas web, los atajos al contenido principal. Daros cuenta que una, página, que una persona, ahora vamos a ver, cuando accede a una página web, empieza el software este, el, el programa del lector de pantalla, le empieza a leer desde el primer carácter que tiene la página web si no ponemos atajos que les lleven al contenido principal las personas ciegas cada vez que hacen una página web de un mismo sitio web les va a ir diciendo el mismo contenido entonces bueno pues las pautas de accesibilidad tienen su, su porqué os voy a poner un vídeo eh, cortito, donde se ve como una persona ciega, ciega accede no se ve a la persona, solamente es una captura de pantalla con el audio, veréis que la captura de pantalla es cuando accede un documento Word primero luego voy a poner otro vídeo cuando accede a una página web y el audio es el lector de pantallas que es el que le va indicando al usuario por qué contenido, a qué contenido está accediendo en ese momento Voy a compartir Pantalla. la más adecuada para lograr un objetivo? Viñeta. Proceso iterativo. Perdona, de... que es que se ha disparado. Ahora. Dejando área de desplazamiento. Una nueva línea. NDA. Se muestra un encabezado en las diapositivas con el apartado Aprendizaje por este refuerzo. Nueva línea. Aprendizaje por refuerzo. Diapositiva 2. Sí. NDA. Comienza el apartado Aprendizaje por refuerzo. Nueva línea. Aprendizaje por refuerzo. Diapositiva 2. escuchas? Billeta. ¿Sí? Es que no se está compartiendo la pantalla. Bueno. Perdona. Ay, no, no pasa nada, volvemos. Eh, Perdonad. Nada, nada, nada tranquila. Se me olvida por completo y yo estaba aquí con el vídeo. Perdonar. Nada, nada, si sí, tenemos tiempo. De momento no hay muchas dudas, así que no tenemos problemas. ¿eh? Ahora.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 ha entrado en la lista. Como podéis ver, lo que le va diciendo el software, este programa de lector de pantalla, es todo el contenido. Le ha ido indicando cuáles son los encabezados, cuáles son los títulos de cada uno de los contenidos. Le va indicando todo el contenido y, en este caso, que es un, es un, son unos apuntes de aprendizaje automático de, de la universidad, de una asignatura. Eh, le va indicando pues, cuál es el contenido y los títulos de este, de este contenido. Ahora voy a dejar de compartir este documento para compartir el, el de la página web. Un momento. A ver... A ver, en este día. Disculpar, que me estoy No te preocupes. con Enlace, Compartiendo. pasar al contenido principal, enlace, pasar al contenido principal, visitado, enlace, imagen, logo, enlace, imagen, inglés, menú superior, navegación, menú superior, buscar, botón, escriba lo que quiere buscar, horizontal separador, menú home, navegación, menú home, Enlace. Nosotros. Enlace. Investigación. Enlace. Transferencia. El grupo Human Language and Accessibility Technologies Group, ULAT, está constituido por un equipo muy... Nivel de encabezamiento 2. Últimas noticias. Estás en un Nivel de encabezamiento 3. Framework for the... Si os dais cuenta, eh, lo que le ha ido indicando son todos los elementos interactivos, es decir, todos los enlaces y opciones de menú. El, este, el lector de pantalla se lo va diciendo por vía auditiva y el, el usuario ciego está eh, con el teclado. En el momento que, por ejemplo, cuando se ha parado en la opción nosotros, el usuario ciego quiere acceder a esa sección, Da con el teclado a la tacla Enter y entraría en ese contenido. ¿Vale? Esa es la manera que tienen, eh, por eso es muy importante pues, que los documentos digitales sean accesibles por, tec por teclado, no solamente o en un contenido que sea multimedia. Que no, todos, es decir, que no se dé solamente un acceso por, eh, por ratón, también tiene que ser por teclado, que todas las imágenes tengan el texto alternativo que los enlaces estén bien descritos, porque también hay mucha costumbre de que hay enlaces que es aquí más, aquí más, aquí más. Entonces, a un usuario ciego lo que le va a decir por vía auditiva es aquí más, aquí más, aquí más, pero no le da información de a dónde le lleva ese enlace. Entonces, pues todas las pautas de accesibilidad que estás estudiando pues tienen este, en este porqué. Voy a dejar de, de compartir. Vale. De acuerdo. Vale, pues voy a. Otra cosa que también utilizan los usuarios ciegos es la línea Braille. Vale, no todos los usuarios utilizan Braille y algunos utilizan lector de pantalla. Incluso algunos usuarios utilizan los dos: los, es decir, línea Braille junto con lector de pantalla. Eso es por, por, por la parte de los usuarios ciegos. Centrando en los contenidos audiovisuales, ya sea un audio o un vídeo, eh, las personas que quizás están más perjudicadas son las personas con discapacidad auditiva y para eso es muy importante proporcionar subtitulado para las personas sordas y para las personas ciegas la audiodescripción. Eh, ¿Qué es el subtitulado y qué es la audiodescripción? Parece que todo el mundo tiene conocimiento de lo que es un subtitulado, pero en la accesibilidad lo que tenemos que ver es el subtitulado para sordos, es decir, no solamente lo que están diciendo los personajes o, o las personas que están hablando en ese, en ese vídeo, sino también aquellos sonidos de fondo, pues si hay una música de fondo, si en ese momento en la, se oye la lluvia... Eh, que está, están en una habitación y se oye la lluvia de, o los truenos que están fuera, si se oye que en ese momento en esa escena se está abriendo una puerta. Es decir, todos, todo el, toda la semántica auditiva tiene que ir en ese subtitulado. No es un subtitulado solo de, eh, de, de, las, de los personajes, ¿no? porque si no, la persona con discapacidad auditiva perdería muchísima información. Y luego está el tema de la audiodescripción, parecen que las personas ciegas no tienen problema en un vídeo, sí, sí tienen problema, hay muchísimas veces que hay semántica pues, que está en la pista visual y no se está diciendo por vía auditiva, y, eh, es, decir, eh, y es muy importante la audiodescripción. Y sí que es cierto que, que, bueno, que todo el mundo está como más concienciado con el subtitulado, lo vemos en la tele, que se activa, que se desactiva ahora con las, van, con las películas que la vemos en distintos idiomas, pero no hay que olvidar el tema de la audiodescripción porque en un vídeo es muy importante para las personas eh, ciegas. Os voy a compartir un pequeño vídeo eh, para que veáis sobre todo el tema, es un vídeo infantil, para que veáis lo que es la audiodescripción y por ejemplo en este vídeo lo importante que es la audiodescripción, porque si no un niño ciego no entendería el vídeo. fragmento del capítulo 3, laberinto de asfalto, diseño para todo. Nico, pasar delante de casa de tu vecino Caipas me pone la carne de gallina. ¡Ah, buena murciélago! Caipas pulsa el mando del murciélago que ha construido. Rayos. El murciélago mecánico mueve sus alas y vuela por la siniestra casa de Caipas. Desde la terraza, Caipas controla sus movimientos con el mando a distancia. ¡Sí, buena murciélago! ¡Ah! El murciélago sale al exterior y se dirige hacia el grupo de Nico. Agarra a Bob y se eleva con él entre sus garras. ¡Oh! Choca con un contenedor y se aleja con el robot. Ha sonado a choque metálico. Es un animal espantoso. No es. El murciélago entra en la casa de Caifás trayendo a Bob. ¡Qué, estúpido! ¿Qué Soy tu amigo, soy Imparable. Caifas le cuelga el amuleto de un antepasado y una extraña energía recorre el cuerpo. Bueno, pues eh, simplemente para que habéis visto que la audiodescripción de en este vídeo es fundamental. Es decir, tiene que transmitir muchísima semántica que se está dando por la vía visual que si no un niño ciego pues no, no, no, no, no entendería el vídeo. Voy a dejar de compartir. Vale. Entonces es importante en los contenidos eh, audiovisuales que haya eh, subtitulado y que haya audiodescripción. También en, eh, en los audios, en los audios dices, bueno, pues ese audio no hay que hacer nada. Bueno, en los audios lo que es importante es incluir solo el subtitulado. Además, eh, cuando generamos subtitulado ya aparte de la accesibilidad, lo que podemos generar posteriormente son transcripciones y con esas transcripciones pues también pueden servir para gente, por ejemplo, sordociega que utiliza línea braille, y bueno, desde un punto de vista, ahora lo sabemos todos, los datos es muy importante ¿no? en, la, en el mundo en el que vivimos ahora tecnológico, ¿no? Y tener toda la información en texto pues ayuda también a luego recuperar información y, bueno, pues a que tecnológicamente sea, estemos más avanzados. Y luego están las personas con movilidad reducida. Las personas con movilidad reducida a nivel de usar las tecnologías. Sobre todo afecta a los que tienen eh, mermadas sus capacidades en las extremidades superiores. ¿no? Entonces, ya lo he comentado antes, que es importante pues siempre asegurar un acceso por teclado. Cuando aseguras un acceso por teclado, vas a asegurar acceso por otros dispositivos. ¿Vale? como es eh, por, eh, con, con wearables que se ponen en el ojo, que se ponen en la boca, entonces si es accesible por teclado pues puedes conectar todo tipo de dispositivos y personas con movilidad reducida eh, pueden acceder también en una accesibilidad más avanzada, también hay reconocimiento por comandos, ¿no? por síntesis de, de voz, eh, etcétera. Y luego, por último, que, que, que es muy importante y parece también que es, una, es algo que no, bueno, que, no, que no se habla tanto, es el tema de la accesibilidad cognitiva. Eh, la accesibilidad cognitiva afecta a muchísimos grupos de usuarios. Podemos hablar de las personas con discapacidad intelectual, personas mayores pero también afecta a personas eh, de, con discapacidad del desarrollo, ¿no? todo el espectro del, autista, del autismo, eh, el espectro de Asperger. Entonces hay una serie de pautas que son importantes, que también las tenéis incluidas en, vuestros, en las pautas que estás estudiando y tiene un porqué. no? Pues, por ejemplo, el tema de los formularios, de que estén bien diseñados, de que estén, los agrupa que estén agrupados los campos que tengan una misma semántica y estén agrupados en un, en, visualmente, pues, por ejemplo, en un cuadrado, pues, para que cognitivamente sepamos eh, que toda la información que hay que incluir en esos campos está relacionada. Eh, también pues, diseñar, diseñar eh, contenidos, diseñar interactividad ¿no? en los contenidos digitales pues podemos hacer pruebas ¿no? de evaluación donde el, el alumno tiene que interactuar, bueno, como estén diseñados de la manera que estén diseñados para minimizar el esfuerzo. También es importante aspectos de la letra, que la letra eh, sea un, su, un tamaño suficiente, que esté justificada a la izquierda, ¿no? No, no a los, porque si está justificada a ambos lados, la línea se hace más larga y es, es menos legible, es más, fácil, es más difícil de comprender. Eh, sobre todo, minimizar el, el esfuerzo de memoria. ¿no? Y bueno, pues la accesibilidad cognitiva es importante. Nosotros en este primer NUC, eh, bueno, pues es un primer paso, como, como os he dicho, y vais a aprender a hacer unos contenidos eh, más básicos, pero por otro lado, son los que más se utilizan en educación: ¿no? hacer un contenido Word, hacer una presentación, hacer un, un PDF accesible y es un primer eh, paso. Luego, bueno pues algunos que tengáis, eh, que tengáis competencias de diseño web y desarrollo web, también con este, con este curso, pues es muy fácil que podáis eh, avanzar a cómo hacer una página web accesible o una aplicación móvil, porque las pautas, luego si las abstraes, son las mismas para todas las tecnologías. ¿Vale? Y por último, lo que os quería decir es que hay unos recursos que son más especializados. Por ejemplo, habéis habréis quizás oído hablar de la lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. Eso sí que lo tienen que hacer expertos, ¿vale? Eso no lo puedo hacer yo, lo tienen que hacer expertos en lectura fácil porque además son contenidos que validan con las personas, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que también a la hora de diseñar y a la hora de generar contenido digital e accesible, pues vamos a tener eh, nuestras limitaciones, porque hay determinados recursos, como es el lenguaje claro, la lectura fácil, pues que la tienen que hacer expertos. Entonces, bueno, pues eso se tiene que, que, que encargar a los profesionales que lo hagan y se puede complementar los contenidos educativos con esos contenidos complementarios. Y bueno, he querido hacer un poco panorámica, porque para mí es fundamental que sepáis de verdad cómo, cómo las personas con discapacidad acceden a las tecnologías, porque de ahí vais a entender y vais a motivaros más y saber el porqué de esas pautas que estás estudiando. Y por mi parte, nada más. Ahora atenderos a todas las preguntas que tengáis y nada más. Gracias. Ay, perdona, me olvidé de silenciarme. Muchas gracias, Lourdes, ha sido muy interesante. A mí me ha encantado ver los ejemplos en vivo de cómo accede la gente. Pues es verdad que ayuda muchísimo a, a poner en el contexto ¿no? el contenido de este NUC, ponerte los zapatos de las personas para las que estamos intentando pues, mejorar nuestros materiales. Eh, no sé si hay muchas dudas por el chat, ahora nos comenta Ana, pero yo sí que tenía una preguntilla. Todo esto que estáis comentando de la línea Braille, ¿en qué consiste? ¿Es una línea en la que se le van poniendo los puntitos de los símbolos? Pues eh, a ver, la línea, igual que el lector de pantalla, lo que hace es navegar, eh, lo que hace es navegar, la, lo estoy diciendo, es decir, va navegando por los encabezados, o va, neva, o va navegando por los enlaces o va secuencialmente. Con la línea Braille tienes un acceso matricial. Te puedes ir a la a mitad de la pantalla. Es otro tipo de acceso. Entonces te va transmitiendo todo el contenido a través de, efectivamente del tacto, de la línea. Y luego eh, también puedes... puedes eh, eh, por ejemplo, los materiales, eh, los materiales por ejemplo... Eh, audiovisuales también puedes interactuar con la línea y con la voz ¿vale? por ejemplo sí. en aplicaciones web como los audios de whatsapp y todo ese tipo de cosas pues por la línea y por bluetooth también se combina mucho la síntesis de voz con la línea braille no sé si ah. me he explicado bien sí, pero, sí, es, interesante. pero no todos los ciegos saben saben braille antiguamente yo creo que sí que cuando no había tanta tecnología, porque es lo que decimos, es decir, la tecnología está muy bien porque es justo una herramienta para ayudar a las personas con discapacidad, aunque luego eso tiene la dualidad de que se crea mucha tecnología con barreras de, de accesibilidad. Entonces yo creo que antiguamente que no había tanta tecnología, los lectores de pantalla no funcionaban tan bien, los usuarios ciegos pues, utilizaban mucho braille, ¿no? con un nivel de expertise bastante alto, ahora bueno pues pero tengo que decir que los usuarios de web que yo he testeado que utilizan la combinación de lector y línea braille son eh, más rápidos que yo navegando es increíble verlos, porque ya combinan como distintas herramientas y van bueno súper rápidos es increíble interesante, sí, muchas gracias eh, no sé si Ana tenía algo por ahí no, no tenemos no tenemos preguntas, pero yo la verdad es que tengo dos para Lourdes y me dejas de momento como… Eh. Mira, Lourdes, una de mis primeras preguntas es, eh, yo soy un profesor… Y de pronto me encuentro que tengo, o sea, he hecho este curso y entonces ya sí que tengo una primera idea, pero de pronto me encuentro en el aula con un alumno sordo o con un alumno ciego y claro, me encuentro que no es suficiente eh, lo que yo estoy haciendo. ¿Qué podría hacer? Y no, a lo mejor pues en mi colegio no tengo suficiente o mi instituto no tengo suficiente soporte. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir para que me ayuden un poquito más allá? Pues de cara, por ejemplo, a la ceguera, eh, sí que es cierto que, bueno, como estamos viendo en el NUT, eh, haciendo eh, los documentos eh, con su texto alternativo y accesibles, como se están enseñando, ya van a ser accesibles para uso para niños ciegos, pero sí que es cierto que hay algún tipo de asignaturas eh, donde los contenidos eh, quizás no son, no, es decir, Hacerlos accesibles no es tan trivial y se pueden, quizás, hasta necesitar eh, ahora mismo, por ejemplo, hacer contenidos y hacer cosas hasta en 3D. ¿no? Ahora mismo tenemos impresoras 3D que, por ejemplo, nos están haciendo unos materiales fantásticos para, para niños, ¿no? pues co cosas, por ejemplo, de, de circuitos o cosas de física, donde el aspecto visual es tan importante... Pues, eh, Por ejemplo, con materiales 3D se pueden hacer. ¿A dónde pedir ayuda? Pues en este caso a ONCE. Todo la gente, es decir, todos, los, todos los ciegos en principio están afiliados a ONCE y ONCE tiene un servicio de orientación a, a colegios donde bueno, pues les, les proporcionan materiales y herramientas que ellos ya están utilizando y les pueden dar también pues unas, unas, unas guías. Y de cara al niño sordo tengo que decir que dentro de la discapacidad auditiva tenemos como dos, dos frentes, ¿no? Niños que sí que son eh, intérpretes de lengua de signos, vamos, que se comunican a través de lengua de signos y niños, que es la gran mayoría, que les ponen un implante coclear ahora cuando, mm. cuando nacen y con este aparatito ellos ya, y con es decir, con ese aparatito y con lectura labial no, no tienen Eso sí, tienes que hablarlos de frente porque si no, no te ven la lectura labial y hay que tener una serie de cuidado cuando tú explicas a un niño o si el niño está de espalda y le vas a regañar, pues le tienes que dar un toquecito en el hombro. Bueno, pues una serie de pautas que están escritas y que se pueden encontrar... Eso en el caso de mm, implante coclear, eh, niños con restos auditivos. Si es un niño que solamente se comunica a través de lengua de signos, es necesario tener un intérprete en clase. Un intérprete de lengua de signos que haga de vínculo entre el profesor y, y el niño. De cara a contenidos, luego lo que, ten, lo que hay mucha tecnología, por ejemplo, yo soy investigadora del CESIA y vamos a sacar justo ahora un producto es subtitulado en vivo en el aula. Es decir, el profesor está dando la lección, el niño tiene una tablet y en la tablet le va apareciendo todo lo que va diciendo el profesor. Eso también es una herramienta muy útil para el aula, para los, para los niños con discapacidad auditiva. Uh -huh. Y mi segunda pregunta es, eh, ahora estoy en el caso contrario, yo estoy en el aula y no tengo ningún niño con ninguna discapacidad. Eh, ¿Me merece la pena preparar eh, mi material? con unos mínimos de accesibilidad, porque también hay que reconocer que eso es un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo extra, ¿no? Si preparas un PowerPoint, pues que abajo tenga que estar bien descrito. ¿Merece la pena, verdaderamente, aunque yo no tenga ninguna persona con discapacidad, verdaderamente hace que ese material sea más eficaz? ¿Puedes ponernos algún ejemplo o alguna experiencia? Eh, por supuesto, es lo que hemos dicho que hemos, Elena ha comentado, yo también he incidido en ello, al final la accesibilidad, eh, si un contenido lo hacemos accesible desde el punto de vista de calidad, va a ser mucho más usable y manejable para todos. Sí que es cierto que tiene un coste y ahora cuando los... Bueno, los profesores están haciendo el NUC, van a decir, buf, pero sí que es cierto que si ese coste lo metes en tu día a día, en tu dinámica, y tú ya cuando empiezas a hacer, desde hacer una presentación o desde hacer un core, vas aplicando las pautas, lo vas metiendo en tu dinámica y tampoco tiene tanto coste. Y luego, eh, por supuesto que tiene ventajas, si por ejemplo nosotros hacemos algo muy, muy trivial, si nosotros hacemos unos apuntes a unos alumnos, unos apuntes que tienen 40 páginas y no lo hacemos accesible, con un Word accesible, donde tengan sus, sus, el, sus títulos bien jerarquizados, bien etiquetados, donde las listas estén bien etiquetadas, cuando tú generes un PDF, el PDF eh, va a ser no una caja negra, pero no vas a poder navegar por el PDF. Es decir, si tú quieres... Eh, buscar un determinado contenido, te vas a tener que rastrear los 50 páginas del PDF, mientras que si es accesible puedes hacer búsqueda, puedes navegar por los títulos y luego también a la hora de recuperación de información, es decir, al final todos en nuestro ordenador vamos almacenando contenido, contenido, contenido, si tenemos todos nuestros contenidos eh, accesibles y luego encima ya aplicamos otro tipo de criterios que se han dado en el NUC primero de, de incluir metadatos, es decir, vamos a poder recuperar eh, pues nuestros, eh, y organizar mejor todos nuestros contenidos educativos para cuando se los tenemos que proporcionar a los estudiantes. Y sí, sí que tiene un, sí que tiene un coste. Pero, bueno, y otro caso muy típico es el del vídeo, ¿no? Muchas veces tenemos que ver vídeos en entornos ruidosos o no podemos, o en ese momento no tenemos eh, auriculares. Bueno, pues que tengamos un subtitulado es algo muy, eh, muy útil, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí que hay, vamos, esos son, por ejemplo, un par de ejemplos así que se me, que se me ocurren. Uh -huh. eh, tenemos una pregunta de Eduardo eh, y nos dice un niño o una niña con trisomía 21, con síndrome de Down, eh, ¿cómo se verifica su aprendizaje en términos de accesibilidad? A ver, el... El espectro de la accesibilidad es muy amplio. Sí que es cierto que aquí nosotros y sobre todo los estándares tienden a dar pautas como muy, más, más que generales, como pautas de base, ¿no? de fundamento para llegar al mayor número de usuarios posibles pero ya cuando entras en una tipología muy específica ya, que ya quizás hay que aplicar otras técnicas desde luego a la hora de los contenidos habría que aplicar pautas de, de accesibilidad cognitiva que los, que, los, que los materiales estén muy bien diseñados con un interlineado que, las, que los párrafos respiren, los contenidos que estén asociados, que estén recuadrados y estén agrupados es decir, sí que, hay, sí que las pautas de accesibilidad eh, son útiles en esos tipos de materiales, pero realmente para evaluar el aprendizaje, ahí yo creo que ya se necesitan expertos además de otras disciplinas, ¿no? expertos que sepan más eh, pues de esa tipología de manera muy, muy específica. Sí, además, bueno, añado, eh, es verdad que... Eso que estás diciendo es que respiren los párrafos, no es decir que cada párrafo sea una idea, que no haya mucha densidad de ideas en un párrafo, que eso creo recordar que está en el criterio segundo, en el criterio de contenido, si no me falla la memoria. Qué importante es eso, pero no solo para los niños que a lo mejor tienen más dificultad cognitiva, sino para un niño, fíjate lo que o sea, todo ese esfuerzo cognitivo en tratar de, de entender, lo, digamos que no lo tienen que hacer y entonces lo tienen que hacer únicamente en el puro aprendizaje de lo que queremos que aprenda, de las ideas que queremos que aprenda claro. es fundamental además eh, utilizar lenguaje claro para, ese, para, bueno, pues para esa audiencia, para ese grupo de usuarios no tanto la lectura fácil quizás, pero sí un lenguaje claro lo que tú has dicho, es decir, eh, en una frase no hay que dar más de una idea las frases tienen que ser cortas Hablar en activa, no en pasiva, eh, estructurar bien los, los textos, es decir, sí que hay una serie de, de pautas, bueno, pues que utilizar bien los colores, dependiendo de qué tipología de discapacidad, a veces los colores son muy útiles o no, no los perciben, entonces no podemos aportar semántica. Entonces sí que es cierto que claro, que la accesibilidad ha empezado diciendo que es muy amplia y hay un espectro muy amplio dentro de cada... Grupo de usuarios con discapacidad y hay algunas cosas pues, que hay que hacerlas muy ad hoc, ¿no? muy personalizadas, a, no solamente a ese tipo de discapacidad, sino a las capacidades que tiene ese, esa persona, porque la idea es más que decir voy a hacerle algo accesible eh, para, para que pueda acceder, yo soy partidaria de cómo le puedo diseñar los contenidos para empoderar a esa persona, es decir, las capacidades que tiene vamos a potenciarlas, ¿no? Entonces, eh, la accesibilidad va un poco en esa línea. Vamos a hacer que todo sea accesible, pero sobre todo si esa persona tiene un aprendizaje mucho más óptimo con la utilización de colores, pues habrá que hacerle esos contenidos educativos con colores, es decir, cómo empoderar a las personas con las capacidades que tienen. Hay que intentar dar un poco la vuelta, es decir es no considerar la discapacidad siempre como un problema, sino como distintas capacidades y ver ¿Cómo podemos potenciar las capacidades que tiene cada persona? Sí, además, eh, este tiene otro aspecto que a mí me gustaría que comentaras y es que lo que has dicho antes, no todos somos iguales. Hay personas que somos a lo mejor más lentos eh, a la hora de realizar las tareas, pero eso no significa que peores. Es decir, que podemos llegar a la, a la mismo nivel de capacidad, de, de calidad o de excelencia que personas que son más rápidas. Me estoy acordando, por ejemplo, de esos test en los que te dan un tiempo para responder, ¿no? Eh, entonces, o sea, la accesibilidad. Yo creo, no, Lourdes, que la accesibilidad la pauta es, es más es justicia. Hay una... Hay una pauta de accesibilidad que, lo que, que tiene que ver con la temporización de las, de las tareas. ¿no? Además, en esa línea hay una, hay una pauta, pero efectivamente no todos somos iguales y eso se ve muchísimo, por ejemplo, en el espectro del déficit de atención. Yo en la universidad tengo muchos estudiantes con déficit de atención. Simplemente a veces hay que facilitarles los materiales de una manera, darles un porcentaje quizás más de tiempo en el examen, pero pueden realizar la tarea con éxito perfectamente como sus compañeros, sacar sus estudios y seguir un proceso de aprendizaje muy normal. Simplemente es eso, es ver las capacidades que tiene cada uno, qué necesidades. Por eso es bueno lo de meter la accesibilidad en tu dinámica, porque si tú todo este tipo de técnicas las vas metiendo poco a poco en tu dinámica de trabajo, vas a ser capaz de ayudar y de dar más calidad en la enseñanza, ¿no? en, pues optimizar las, las capacidades de todos tus alumnos. Uh -huh. pues pues muchas, muchas gracias. Es. Eh, Lourdes y Ana, no sé si quedaba algo pendiente por ahí, estaba yo también por el chat, creo que quedó eh, todo contestado. Eh, bueno, ha sido un placer teneros por aquí. Sí que quería, como quedan unos poquillos minutines antes de despedirnos. Eh, voy a compartiros eh, mi, mi pantalla otra vez porque quería compartiros algunos, algunos enlaces que tenía preparados. Los, los compartiré también por las, por las redes del NUC y por el espacio de novedades. Y es que yo tenía buscado un, un repositorio de, de materiales educativos eh, digitales. Que en el que me sorprendieron las, pues las opciones de, de accesibilidad ¿no? que aparecen aquí arriba a la derecha, sorprenden, ¿no? para cambiar el contraste, el tamaño del texto, pues un poco lo tenía como buen ejemplo de página accesible. Luego, claro, los, los recursos que contenga la página tendrán sus pros y sus contras en cuanto a accesibilidad, pero la misma web, el mismo repositorio, pues bueno, predicando con el ejemplo, por eso me, me gustaba enseñarlo y sobre sobre esto mismo, un, un proyecto de la Universidad de, de Washington que también tenía fichado por ahí me parece muy interesante para las personas que, pues bueno, como yo, que no somos tan, tan expertas en accesibilidad a veces nos cuesta comprender algunos conceptos más técnicos, en las normas están bien explicados, pero cuando intentamos acceder a alguna documentación por ahí sobre diseño web pues en este proyecto de la Universidad de Washington nos ofrecen bastantes ejemplos de, pues de webs inaccesibles y de su versión accesible, ¿no? me ha gustado mucho porque bueno se nota que no quisieron señalar a nadie a la hora de poner ejemplos de poca accesibilidad de las webs, por eso se han creado la suya propia y me parece pues bueno muy, muy ilustrador. Y ya lo último, antes de robaros eh, pues más minutos sobre lo que comentabais de a en Pedir Ayuda. Bueno, yo tenía fichado también por aquí uno de los servicios de, de Plena Inclusión Madrid, que es una, una organización de personas, si no recuerdo mal, con, con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y ellos tienen un servicio, ¿no? A mí me interesa mucho este de la lectura fácil, de cómo adaptar los textos para, para las personas, por pues, con. Con problemas de, de accesibilidad eh, pues, cognitivos. Y ellos sí que tienen también un, un servicio en el que pues, forman para, para crear este tipo de textos y también se ofrecen a adaptarlos y a, y a maquetarlos. No sé si Lourdes eh, pues, o Ana conocíais. Sí, bueno, te diré. Curiosamente, yo formé a, a la gente de este equipo para. Anda, para. Deja de, no, deja para de compartir. Los formé para una parte solo, para la parte de cómo diseñar las páginas web de manera accesibles desde un punto de vista cognitivo. Pero efectivamente este servicio es lo que os decía al final de, de mi charla, que no todo lo vamos a poder hacer. Es decir, hay cosas que se necesitan expertos. Entonces la lectura fácil tiene una peculiaridad. Y es que eh, hay que aplicar una serie de pautas, tú adaptas el texto, pero no va a ser de lectura fácil, es decir, no va a tener el icono este azulito de lectura fácil si no ha sido validado por usuarios. Entonces, por eso es un servicio que efectivamente es un servicio complementario que tú tienes que, que bueno, pues que, que utilizarlos para que un material que tú necesites en eh, lectura fácil te lo adaptan. Hay que decir que hay muchísima literatura y muchísima novela para niños, es decir, hay muchísima ya hecha en, en lectura fácil. Y la organización plena inclusión, que es la web que tú has enseñado, es justo eh, es la asociación matriz a nivel nacional de discapacidad intelectual y del desarrollo. Y luego en cada una de las ciudades tiene su sede. Aquí, bueno, estoy hablando porque estoy yo aquí en Madrid, pero vamos, que en todas las demás ciudades también hay esta Plena Inclusión Madrid, que yo colaboro a veces con ellos, y e incluso en su página web hay unos, hay unos recursos muy útiles. Pero es justo esa, ese equipo lo que ha, eh, adapta también y valida eh, accesibilidad de páginas web, no solo de textos, sino de páginas web, que es ahí en lo que yo estuve involucrada para formarlos. Pues Muchas gracias, Lourdes. Sí, sobre lo que comentabas de que hay mucha literatura disponible, yo hace poco estoy recuperando mi, mi carnet de las bibliotecas públicas y estoy viendo que incluso en la, en la aplicación que tienen web tienen bastantes préstamos también, no solo yendo presencialmente, sino desde el mismo, desde el mismo teléfono móvil puedes acceder y descargártelos, incluso escucharlos. Bueno, es una suerte ver cómo se está avanzando rápido gracias al trabajo pues, de gente como Lourdes y Ana, pero también de gente como los que estáis aquí viendo este vídeo, participando en este NUC. Así que nada, solo me queda pues, agradeceros a las dos, al equipo de realización y a todo el INTEF por diseñar pues, esta experiencia y esperamos veros pronto en una posible tercera edición, si, si se crea. Muchas gracias a, a todas. Nos decía desde de las despedimos. Nada, pues eh, muchísimas gracias a todos. Eh, os animo pues, bueno, a que a que estudiéis con ilusiones este y bueno, que saber que es el que es un primer paso y que va que se va a transmitir en toda vuestra docencia, ¿no? El aumento de calidad. Como, como os he dicho, bueno, por el, por el chat, na, buen trabajo en accesibilidad a todos. Que acabéis muy bien este NUC.